Aquí tenemos esta fricada, balones que cuelgan del puntero del ratón, además reaccionan al movimiento, bueno, algo gracioso, tenemos para modificar la cantidad de balones, pero también, mejor dicho, si queremos transparencia o no, la velocidad con, con la que reaccionan al movimiento del ratón, tamaño, podemos cambiar la textura, esto serían bolas, hasta corazones, activar desactiva desactivar para que arranque solo con windows esto es un programa portable que no hace falta instalar consume muy pocos recursos, vamos a verlo son de cpu nada y 9 megabytes de ram no sé si lo queréis pues dejaré el enlace en de la descripción del vídeo el de esta página, aquí tenéis más información es gratis, consume pocos recursos se disponen en todos los idiomas el idioma se cambia aquí se da a descargar, fijaros que poco ocupa 57 kilobytes, bueno aquí tiene la versión portable de 64 bits que será la más común, en portable si lo desean como ven no tiene virus este es el escáner de virus total nada más, un saludo y buen día chao